Pues Eira llegó súper delgada a casa, eh, llegó con mucho miedo, pensamos, no lo sabemos de seguro que le pegaban y tenía que ser un hombre, sobre todo a la hora de hacer sus necesidades, porque la perra sí que dentro de casa nunca se ha hecho nada, siempre podía salir al patio, pero en la calle tampoco, porque no había salido, cuando la cogimos tenía seis meses, no había salido nunca a la calle, todo le llamaba la atención, pero todo le daba miedo. ...los hombres cuando se cruzaba con un hombre de frente... ...le venía un hombre, eh, se paraba, se quedaba bloqueada... ...se meaba encima, o sea, era mmm, pánico, le tenía pánico... ...y bueno, pues la, la fuimos metiendo en el mundillo... ...en las carreras, que hay muchos perros y tal... ...y con sus hermanos... ...al ver a sus hermanos que iban con unos perros, con otros... ...ella también iba con unos y con otros... ...y luego ya cuando empezamos a entrenar... ...se meten en su mundo, disfrutan un montón haciéndolo y hemos llegado, me acuerdo la primera vez que iba con ella en la bici entrenando y venía un hombre corriendo de frente y yo mmm, estaba penando porque decía se me va a parar, y ya iba con el freno medio chao, iba a preparar y la perra sigue adelante y fue que se me saltaron las lágrimas porque a decir es que le está curando En el deporte la perra no tenía ese miedo Sí que luego paseando alguna vez o cuando está por ahí va un hombre a acercarse, ella, ella recula, pero poco a poco ya se va dejando, ya se va acercando ella y tal, pero en el deporte veo que se centra tanto, que disfruta tanto, que no ve lo que hay a su alrededor, ella sigue y, y lo va disfrutando. tradicionalmente la idea del mushing, lo que la, la gente le suele venir a la cabeza es el típico trineo de nieve tirado por, por huskies en Siberia y demás. Aquí lo que pasa es tenemos que adaptarlo, aquí no hay nieve, no hay... Entonces, bueno, han surgido varias modalidades, pueden ser tirado por patín, tirado por bicicleta, tirado por corredor, que es lo que hemos hecho nosotros. Entonces, un poco es, es eso, es un deporte en el que el perro tiene que ir tirando delante de distintos vehículos, ya sea... ...o humanos en nuestro caso o, o de ruedas. Bueno, la verdad es que es que se combinan... Eh, ...tres cosas fundamentales en mi, en mi opinión... ...que es el deporte personal... ...el compartir con tu, tu perro, tu, tu mascota... ...ese deporte y además la naturaleza... ...son tres, tres elementos que, que se combinan... ...y te hacen disfrutar y, y ya... Eh, ...si tienes suerte y además eres buen atleta... ...y tu perro es bueno, puedes subir a poder... ...y si no... Con correr es suficiente, es lo más suficiente. Pues mira, el musing eh, es un deporte que, aunque no nos creamos que es así, somos potencia mundial. España, yo hago trail running, eh, al igual que el trail, también es potencia mundial. El musing se está implantando, de hecho, esta chavala que teníamos aquí en la entrega de premios es novena del mundo. Eh, no han podido venir, pero querían venir también un chico que ha sido tercero del mundo y bueno, se está implementando, pero a tope. Eh, al final todo el mundo tiene una mascota, suele ser un perro y si te gusta la naturaleza y tienes un perro, pues la combinación perfecta es el musing, ¿no? hacer cualquier, cualquiera de las categorías, sea bicicleta, sea con carro, sea corriendo canicross, con patín... Pero bueno, una vez que ya lo tomamos como algo que es una rutina, pues tenemos que preparar las bicis, que si las podemos dejar el día de antes preparadas porque no solemos quedar a dormir, las dejamos preparadas. ...preparamos las bicis, calentamos, preparamos a los perros... ...los calentamos, nos calentamos nosotros primero un poquito... ...corriendo con la bici, pre los cambios de la bici los dejamos para la salida... ...luego ya calentamos a los perros, les ponemos el arnés, los calentamos... ...jugamos un poquito con ellos... ...y luego sí que a la hora de salida, como sobre todo en las bicis... ...tenemos 30 segundos, salimos de uno en uno... ...30 segundos o un minuto... ...sí que a mí personalmente me gusta, sobre todo la peque... La AIRA me gusta activarla en la salida, estar ahí con ella, vamos a a preparan, así que... La Nala, la grande, esa se activa sola en cuanto ve el arnés, yo en la salida así que tengo que dejar la bici en el suelo porque si no es una locura. Y luego ya cuando me quedan 10 segundos, 15, ya cuando me subo a la bici para que ya salga. Entonces el recorrido, ¿eh? ¡Cuatro! Sí, sí, nosotros somos, en cinco años nos hemos convertido en club referente. ...todo el mundo que le gusta el musim viene a nuestras carreras... ...sobre todo por el buen hacer... ...no permitimos que haya ningún tipo de maltrato a los animales... ...llevamos la normativa a rajatabla... ...toda la gente desde la base... ...todo el que viene el primer día... ...ya le explicamos cómo funciona esto y no lo dejamos... ...¿cómo es el primer día? ...no, nosotros hacemos las cosas bien desde el principio... ...entonces a pesar de que no somos un club federado... ...y a pesar de que no tenemos competición oficial... ...con la federación... ...hemos conseguido hacer campeonato provincial... ...que es la quinta edición, el quinto año... ...y hemos conseguido hacer dos años... De del Campeonato de Castilla-La Mancha, o sea, que, que estamos intentando que la Federación nos ayude por méritos propios. La normativa no te deja tirar del perro para nada, no te deja eh, hablarle mal al perro, eh, por supuesto, violencia hacia el perro, ahí, agresividad hacia el perro, nada, ni, ni que le pegues, ni que pegues a otros, de otros compañeros, o sea, por supuesto que no. O sea, todo es sancionable y todo eso es sancionable, incluso hay cosas, depende la, el ...la severidad de lo que hayas hecho... ...te pueden descalificar, incluso echarte del lugar. Lo que vamos a pasar es un poco más dura, es así como esto... ...no es, no es esto, pero está encharcado y está blando... ...vale, así que en esa zona por favor tener cuidado... ...lo demás, como zonas rápidas... ...si no veis valla no naranja ni nada, si veis cintas a los lados... ...es todo para adelante... ...en cada curva va a haber dos voluntarios... ...por si alguien tiene, tiene problemas... Uno es voluntario, el otro eh, es, es comisario, ¿vale? Os lo digo por toda la gente que es vuestra primera carrera y demás, normativa oficial, no se puede adelantar al perro en ningún momento, salvo error, pero, pero tiene que ir adelante siempre. Eh, no, obviamente, no, nada de maltrato físico ni verbal tampoco. El perro se para a cagar, nos paramos todos a cagar, ¿vale? Eh, en la zona de meta hay un poquito para que podáis avanzar con el perro, sobre todo los de bici, patín. No hace falta que paréis, podéis seguir rodando eh, unos metros más adelante, ya, eh, ya os darán ahí de beber, de comer, pero tenéis como 50 metros más después de la meta, libres. Mejor. Sí, sí, por eso está el arco y luego un puente es que eso, por eso. eso nunca me ha gustado, porque el perro antes de llegar ya a meta ya dice, Ay, ya es aquí como tengo que parar, pues ya no, no, los 10 no, no, no, no, no. metros el último dice ya paro. Eso lo hemos hasta la meta, pero no va a haber nada hasta 50 metros Genial. Ahí además os darán eso. Porque como no tenemos chip, ¿cómo lo controlan cuando lleguemos a la meta? El, hay, hay dos cronómetros. por una aplicación móvil nuestra interna y va a haber dos vale. manuales. Vale. Entonces, el de aplicación con el dorsal y el manual. Tomaremos tiempo del primer corredor y tomaremos los tiempos de llegada. O sumaremos 30 segundos según el orden de salida. Vale. ¿Vale? Eh, luego lo pondremos todo. A lo mejor sería interesante que hubiera ahí alguien, una persona, puesto ahí en la, en la llegada. Claro, claro, vamos a arrancar los cronos, Aunque una ahí no salida y otro llegada. Y luego los, la aplicaciones están conectadas las dos. Entonces yo creo que no, no habrá problema. De todas formas llevaremos los cronos manuales de toda la vida por si acaso, ya que habrá tres o cuatro cronometradores por corredora así que no creo que haya vale. ¿Alguna duda? Nada, pues chicos, pues mucha suerte y a correr. A las nueve y media primer corredor eh, preparado, ¿vale? Las capas no son obligatorias, pero son recomendables. Vale, eso no lo he dicho. Capas recomendable, casco, casco obligatorio en los tiros. Vale. No, eso te lo un poco del ganar, porque aquí para mí los, pri lo, los primeros son ellos, si un perro no quiere correr, para mí, creo que para la gran mayoría de los que corremos, siempre un perro no quiere correr te paras y, y si, eh, si puedes darte la vuelta por el circuito, si está más cerca de la salida y no molestas, pues te das la vuelta y vuelves a la salida y si está más cerca de la meta, pues de paseíto hasta que llegues a la meta o que haga el perro lo que quiera, claro, soltarlos tampoco los puedes soltar porque hay más gente corriendo en la pista, ...pero si te apartas y si intentas... ...pero si no quiere correr... ...esto es un equipo... ...es como si o sea, nosotros tenemos dos piernas... ...y a ti te falla una, una dice que se bloquea y no corre... ...no corres, pues esto es igual... Eh, ...hacemos el paseo por los circuitos... ...conocemos España, pueblos... ...cantidad de pueblos, es impresionante... ...a mí me encanta, o sea... ...pueblos pequeños, grandes, he estado en las federadas... ...en las no federadas, pero al final... ...somos deportistas, disfrutamos de por, con el deporte... Y si podemos ganar, mucho mejor, pero para mí, por ejemplo, si yo tuviese un perro competitivo, me gustaría ganar. Pero como no tengo un perro competitivo, lo que hago es adaptarme para que lo que hagamos disfrutemos ambos. Este deporte se crea un vínculo con el perro, que claro, es, eh, tú le tienes que dar unas órdenes de dirección, tienes que confiar 100% en él y él confía 100% en ti, entonces para eh, solidificar ese vínculo más. Claro, eh, empezamos a atar a Nala, que es la más vieja día que tenemos, a la bici y le encanta la bici y se aburre corriendo. Entonces yo no sabía montar en bici. He tenido que aprender en bici a montar en bici por ella. Y bueno, tengo mucho miedo, la salida me pongo nerviosa, lo paso mal, pero luego, claro, cuando ya voy con ellas y las veo, esa cara y esas ganas y... y Cómo se divierten y cómo disfrutan, se me olvidan todos los miedos y voy disfrutando más que, que una niña pequeña. Es verdad que muy bien, muy bien porque el entorno es espectacular, toda la gente de gran átula también muy bien, así que, bueno, muy muy bien. Sí que es verdad que en cuanto a participación nosotros somos un deporte minoritario, entonces, eh, bueno, ha estado muy bien de participación aunque ha habido... ...a unos 30 participantes en la prueba profesional... ...y unos 35-40 entre la popular y la junior... ...o sea, hablamos de unos 70 participantes... ...eso para nosotros y en una primera edición de una carrera... ...es más que satisfactorio, muy muy bien. Bueno, esta iniciativa pues nace básicamente... ...de la necesidad imperiosa que, que tenemos... ...todos los pueblos de España, ¿no? Estas localidades de despoblación, esa España vaciada... ...parece un discurso muy manido pero es una realidad... ...entonces esto nace... ...como un proyecto en el que... ...se trata de, de poner énfasis... ...a... ...bueno pues a toda la riqueza que tiene el pueblo... ...tanto a nivel histórico... ...con tres yacimientos... Eh, ...a nivel turístico... ...a nivel... Eh, ...etnográfico de gastronomía... ...y ponerlo... ...pues eh, ...presentarlo al público en eventos de este tipo... ...deportivo, cultural, histórico... ...pues mira para mí es muy destacable... ...primero que lo que decía aun siendo la primera prueba hemos tenido clubes de toda españa y gente que compite a un nivel muy muy alto tenemos a la chica que ha ganado en bici en baylorín que compite está compitiendo en el nacional y en el europeo ha venido una chica a correr con patín que ella eh, ha quedado novena del mundo este año y bueno mucho mucho nivel que la gente se desplace hasta granatula bueno, solo porque nosotros estamos dentro de la organización, ya dice que, que, que nosotros estamos haciendo las cosas o intentando hacer las cosas bien. Nosotros ya somos un, un poco más, bueno, somos profesionales, eh, no se puede llegar al grado profesional en Castilla-La Mancha porque no hay federación de deportes de invierno. Entonces esto para nosotros es un problema, Entonces nuestro club sirve como plataforma para que todo el mundo arranque en el deporte y pueda competir a nivel provincial, a nivel de Castilla-La Mancha, incluso en algunas pruebas nacionales que son open y, y se puede correr aunque no estés eh, cobijado en una federación. Así que... Los que, tenemos, los que hemos llegado un poquito más lejos, que en Sancho Cana y cuatro que estamos corriendo a nivel profesional, hemos tenido que hacer ficha federativa por otra comunidad autónoma. Así que estamos soluciona, intentando solucionar esto para el año que viene, poder hacer una federación y que nadie se de aquí a otro sitio a federarse. La temporada son cinco o seis meses y hay que aprovecharlos al máximo. Cada carrera que sale y que podemos ir, vamos. Y estamos compitiendo en Copa, este es el primer año que nos hemos federado, y estamos compitiendo en Copa de España y campeonato vamos a competir este fin de semana. Eh, ¿Cómo lo hemos encarado? A, por ejemplo, Thor, que está compitiendo en patín, que compite tanto en Copa como en un campeonato en patín, eh, es también un cachorrillo todavía, tiene 20 meses, es su primer año, sí que compitió el año pasado, pero es su primer año más en serio y tal. Entonces vamos un poco a probar a ver qué tal. Vamos a ver, vamos a darlo todo por supuesto y con los perros, pero vamos un poco a probar a ver qué tal, a ver cómo se encara. Pero como al final yo personalmente todas las carreras es disfrutar, vayas donde vaya, sea lo que sea, sea como sea y la gente que haya, yo voy a disfrutar y es mi principal objetivo es ese, disfrutar yo y que disfruten ellos.